Yo te vi Y te dije lo mucho que me gustaba Aunque pase el tiempo me voy a rendir Porque te amo Una sonrisa me haría muy feliz ¡Gracias! Feliz. Y creo que insistiendo lo lograré Lucharé y lucharé por tu amor, te amaré para siempre Tu tierna mirada, tu linda sonrisa, esos labios rojos que me tienen ¡Gracias!